Señores, quiero mandar un saludo a los muchachos de Brooklyn Barbershop allá en Brooklyn. Están atentos, esperando la entrevista de Adel Parra y a todos los muchachos que están viendo esta entrevista. A Newman y a los muchachos que esperando eso. A mi amigo, camarógrafo de aquí, eh, que rebajó. rebajó, ¿Tú supiste que rebajó? ¿Qué? Meca rebajó porque estaba en el segundo piso y bajó el primero. Pero rebajó. El mío personal. Saludos para Meca. Señores, hoy tenemos... Eh, un candidato joven, un chicho joven, un muchacho. Y, eh, ese, ese, fue, ese fue de la misma infancia mía Ese vio Goku conmigo, seguro. Ese vio Goku conmigo, la sí, generación sí, mía. Sí, sí, sí, sí. Eh, pero es eh, un muchacho joven, eh, el señor Joan Fernández. ¿Cómo te sientes, Joan? Para mí es un placer <risa> estar contigo. Yo estuve esta mañana acá. sí pero yo, Esta mañana eh, eh, no, no era, no era lo mismo. Estaba sentado aquí mismo. Y, sí. y te diré que... El ambiente que se respira aquí es, es sumamente diferente, <risa> sumamente diferente. Pero, no, oye, pero más de las redes que hay, es que se Pero te voy ahí. a decir una cosa, estoy viendo que este programa es internacional. Sí, sí, sí. Tú eh, estás matando aquí. Sí, sí, tenemos invitados internacionales. Oye, la voz de Goku. Sí, Mario cataña estuvo con nosotros Pero aquí. que eso, eso no lo había hecho nadie. Sí, sí, Mario Castaña estuvo con nosotros ¿Tú estás aquí. dando clases de, de, de, de televisión No, aquí. lo que pasa es que somos diferentes, no venimos con el mismo pa, la hojita, y tú sabes que a la gente le gusta eso, y gracias a Dios en los números en las redes sociales no, nos benefician, sí, y sí. por eso es eh, que hemos llegado a ese público. Pero dime una cosa, si Andrés Parra te, te dijo que era lo que le anotaba en la pancótica. No, yo, yo lo que quiero saber, al a, a, a no tener narcotraficante, Andrés no manda saludos, por si acaso, por <risa> <no>, si acaso. <risa> Joan, como un, joven, como un muchacho a tu, sabe, a, a tu edad ya se interesa ya por, por ser diputado si sí, a veces sabe, piensan con, siempre como comité de base el eh, regidor sí, mira, ¿por eh, qué tan que, rápido diputado? lo que pasa es lo siguiente, estamos viendo que la provincia de San Francisco y sus municipios eh, está a falta de gente que entienda la juventud si tú te das cuenta eh, los, los otros que están aspirando a diputados e incluso los que están eh, los que son diputados ahora mismo eh, son gente ya de, de la tercera edad, son gente que, que tú lo ves, que, que andan con una pose, que no, no, no doblan el cuello. Entiendo. Eh, y, y no entienden realmente qué pasa en los muchachos de los barrios, en qué, en qué quiere la juventud, qué, cuáles son los problemas de la gente. Cuando a mí me dicen eh, que tú eres muy joven, que tú no tienes experiencia, que tú tienes que esperar a la otra, es lo mismo que le dicen a los muchachos cada vez que van a buscar empleo. Que tú no tienes experiencia, tú tienes que graduarte, tú tienes que esperar más para adelante, pero ¿cuándo? La promesa de que la juventud es el futuro tiene que materializarse en este proceso. Ya nosotros estamos hartos de que nos digan eh, que nosotros somos el mañana, que nosotros eh, somos una generación de, de que cambiará esto. Vamos a cambiarlo ahora. Vamos a cambiarlo ahora. Entonces, mira, yo tengo un, unos proyectos para... Eh, apoyar la juventud Eso de la Eso te iba a preguntar. Nosotros eh, hemos, uh -huh. hemos indicado en, en, en nuestras redes uh -huh. y en, en los programas donde vamos, eh, que nosotros tenemos un proyecto de ley ya redactado de primer empleo. ¿Qué? Tú dirás, ¿cómo, ¿cómo de primer empleo? Mira, eh, nosotros tenemos que ver cómo ponemos a, a trabajar cerca de un millón de jóvenes dominicanos que no, que no estudian y que no trabajan, perdón, y, y de ese millón de jóvenes, cerca de 600 mil ni estudian ni trabajan. Bueno. entonces no y eso te iba a decir porque le, esa era la pregunta que iba que hay jóvenes que quieren saber qué le, qué le puede traer interesante que le dé beneficio sí, a la juventud porque sí, nada más claro. no es decirme no, cosas no es no, no, no mareo, Exacto. nosotros Exacto. no estamos mareos Exacto. entonces mira, eh, esos jóvenes que, que no trabajan ese millón de jóvenes que no trabajan con ese plan podrían accesar a puestos de trabajo bien pagos con su seguro médico empleos formales con, con derechos laborales y, y el, el, lo que se va a hacer es que el, el gobierno, a través de una ley, estará comprometido con pagar la mitad del salario de ese joven. En cuestión de que los empresarios, los, los comerciantes, los industriales, eh, les salga más barato eh, eh, entrenar y, y contratar jóvenes, porque les sale a la mitad del precio. Es un, tema económico. Okay. es un tema económico. Entonces, eh, ¿cómo será? Bueno, ese 50% se pagará a través de un bono aplicable al impuesto sobre las rentas que las, que las empresas tienen que pagar eh, anualmente. Pero además, nosotros hemos eh, eh, redactado un proyecto de ley que va a quitar todos los impuestos, tasas, contribuciones, aranceles, a la utilería deportiva. Entonces, eh, ¿cómo así? Bueno, mira. Eh, Tú sabes que un guante de béisbol, de béisbol cuesta cerca de 4.500 uh -huh. pesos más bien buscado de donde donde Tony okay. que, que, sí, que de... lo vende bien sí. eh, mira si nosotros quitamos es un 40% de ese precio que es el que es más o menos lo que lo que se lleva en, en impuesto el gobierno de cada una de esas de esa utilería, un guante podría salir en 2.500 pesos entonces el muchacho puede estudiar, puede, puede eh, practicar deporte de manera más asequible. Pero la pelota de basquetbol eh, que cuestan una molte, cuesta dos mil y pico. No, que a veces hacen recoleta, los ¿no? muchachos. Sí, claro, a hacer tienen vato, que esperar que un político, que que un, un político cada cuatro años ¿Y le regale. Y, foto, y tú, tú, lo ves, tú lo ves, lo eh, ves eh, entregando dos pelotas, dos pelotas, dos pelotas, seis gente. Pero qué dos pelotas tienes, ¿eh? sí, sí, ¿Qué? sí, Así, sí. pues sí, no, entiendes? Bola de sobo, güey. Sí, sí, eh. sí, sí, el equipo entero, que son como 15, sí. mal, mal político no, Entonces nosotros tenemos que ver cómo, cómo eh, salimos de toda esa gente que, que no entienden qué es lo que la juventud necesita. Nosotros necesitamos una, una sociedad y unos jóvenes que no ten, que no sean eh, presos del miedo. Que no tengan que... que... Eso, eso es lo que pasa también, eh, Joan. Estamos en una nueva sociedad de jóvenes que sí. son están muy empoderados. o sea sí, que Si sí. tú no lo haces bien, tú sabes que los jóvenes te Pero lo yo dicen. Yo tengo 35. Yo tengo 35 y yo quiero hacer una carrera política de muchos años. Y el que gana y se va, no repite. Tan simple como eso. Entonces yo tengo un compromiso con hacerlo bien. Por la generación que me está dando el chance, que ahora mismo cada vez que yo voy a los barrios, cada vez que voy a los campos, son los jóvenes los que me reciben son los jóvenes, porque ven uno único al que ellos, ven que se puede, justo pues, como tú dices. Te entiendo, en sí, sí, sí, sí, te entienden, el sí, idioma tú te entiendes. Claro que sí, porque es que pensamos lo mismo, pensamos lo mismo, yo estoy enfocado en, en sus necesidades, yo estoy, de, yo estoy convencido de que los jóvenes de la provincia de Duarte y del país son buenos, y que el que se mete en vuelta, el en, en que se mete en conflicto con la ley, eh, lo hace por necesidad, entonces por eso es que tenemos que ir a la, a la causa de, lo, de los problemas. Con, eh, más empleo, con más empleo, con más deporte, con más seguridad. ¿Tú me entiendes? Vamos a ver cómo, cómo hacemos que ese muchacho echen para adelante. Tú sabes, Joan, que... Eh... La en, con el virus y todo lo que está sucediendo, mm -hmm. eh, hay personas que se les va a hacer difícil ir a votar. O sea, van a tener un poquito de miedo. Pero hasta esa gente de, de se en la ahora mismo. Exacto. Y el, el, esa gente van a la Y estuvieron los supermercados, bebiendo el domingo. Y estuvieron bebiendo el domingo y van al banco. Exacto. ¿Tú no has visto la fila de los bancos? No, ir a los supermercados. Grandes, la de los supermercados. Pero entonces, grandes. es lo mismo. Eh, lo que la gente tiene que hacer es eh, guardar su distancia eh, en la fila, en la, en la mesa electoral, se le estará. Eh, desinfectando el marcador eh, a, y la cédula a cada votante que, que ingrese al centro. Y ahí no, problema, ahí no hay problema. Lo que yo tuve es una cosa. Es necesario que los jóvenes de la provincia de Duarte y del país cambiemos este sistema, que no nos está dando resultados. No nos está dando resultados. ¿Qué tú opinas de esos jóvenes que que hablan sabe, que protestan, que no les gusta la corrupción? Sabe, la, Yo, la, corrupción, o sea, la corrupción que existe, el robo, el congreso. Y todo eso, desde el no le gusta la, la autenticidad de personas que andan, que de la noche a la mañana andan con lujos y todo sí, eso. Sí, y los sí. jóvenes son los que más creen eso. Gente, y gente que no tenía nada. Exacto. Gente que no tenía de nada. Entonces, co ¿de dónde lo sacan? Y la gente, y, y, y les restriegan al pueblo eh, todo ese, toda esa riqueza que no saben explicar. Entonces, nosotros desde el Congreso, como uno de los, de los pilares de la función del diputado es la fiscalización, es decir, es la, la, el monitoreo, la revisión de, todo, de en qué se gasta el dinero del, del gobierno. Vamos a estar ahí viendo, porque nosotros tenemos que ver cómo, cómo acabamos este relajo. ¿Tú te das cuenta que, que en, cualquier, en cualquier barrio hay uno que, que salió, se metió a políticos, de estos que están ahora, uh -huh. y de un momento a otro está parado? ¿Y de dónde lo sacan? Claro. Pues son genios de la finanza. Genios de la <risa> finanza que con, que con un sueldo de, de dos, de, a veces de, de ciento y pico mil pesos, <risa> compran casa, compran carro del año. Con, oye, ¿y, ¿y cómo es? Es, es, que, es que le sacan fotocopias. Uno, ¿Uno cree que le sacan fotocopias? Joan, uno de, la, de los comerciales tuyos que se promueve, que se ponen aquí en la televisora Telenor, sí. es sobre que hablaste sobre el tema de, de la MUNED. sí. Me, te hago la pregunta porque se me dio como un poquito, o sea, sí. eh, querías preguntarte uh -huh. de qué forma tú vas a poder ayudar a esa gente de la luz. Mira, esto solo se resuelve con presión. Nosotros tenemos que presionar y que, que forzar a que el Ministerio Público le dé solución a la gente de Muné. Si te das cuenta, el caso de Loara, ¿tú crees que se hubiera resuelto sin, sin presión de la gente? No, no, no. Claro. El caso de Emily Peguero, ¿tú crees que se hubiera resuelto? De Emily Valdera, perdón. Ajá, Emil Pequero. Perder, sí, perder, Pequero uh -huh. Valdés. Uh -huh. eh, ¿Se hubiera resuelto? ¿Sin, ¿Sin presión? No, no, no. Si el, Entonces el, el, nosotros tenemos que, que empoderarnos como pueblo y yo como acompañante de, de, de sí, señor, cuando tú llegas sí, a ser legislador. Sí, y lo estamos haciendo ahora. Nosotros, pero... va, nosotros, si hubiéramos sido diputados ahora, hubiéramos llamado al Congreso al Procurador General de la República que vino a hablarle mentira a la gente aquí eh, para que explicara por qué no se le ha dado curso a setenta y pico de querellas que están ahí en la fiscalía. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? ¿Quién lo protege? Pues yo te estoy diciendo, yo te voy a decir una cosa, Esto, estamos hablando de macorizanos que tienen 3 mil millones de pesos abajo, 3 mil millones de pesos abajo, dos mil y pico de familia, y viejitos que muchas veces tenían ese dinero guardado de toda su vida eh, y lo tenían para la, pa la medicina y, y, y para la comida. Entonces, ¿tú crees que es fácil que se queden con esos cuartos? Y Ay, te voy a decir no. una cosa, los no cuartos de droga, no los cuartos de droga, es cuarto de trabajo. De un pueblo entero. Entonces, nosotros desde el Congreso vamos a acompañar a las víctimas de Muné. Desde, el, desde ahora y hasta que se recupere el último chele. Hasta que se recupere el último chele. Porque esa gente tiene que pagar obligado. No es que bla, bla, bla, no es que el senador viene y, y trae al procurador para hacer bulto, para pasarle la mano, cosa que no hizo hace, en, en un año entero. Eh, y nosotros tenemos que ver cómo, cómo vamos a, a, a resolver. Eh, piña, piña. <risa> Joan. Muchas gracias por visitarnos. Gracias Oye, eh, esto no, es diferente. Esto diferente. No te digo. Esto es esto, diferente. Entonces, eso, aquí hay un, y un suerte, flow. Y tú tienes suerte que no, que, no, que no estaba Neto Flow aquí, porque ya tenía tenido Neto Flow. <risa> hey, un saludo, Neto. <risa> que no pudo venir hoy. Pero ya, ya estaba Neto Flow, ahí es que más el ambiente es más, más chévere, más chévere. <risa> Joan, eh, Invita a la persona para que el de julio, vote por ti en donde tú vas a salir y la casilla y todo eso. El 5 de julio la juventud y la provincia de Duarte tiene la oportunidad de elegir entre lo nuevo y lo gastado. Entre la gente que propone y la gente que se justifi que justifica que no hizo. Vota por el cambio. Vota por la gente que tú, que tú conoces. Vota por la gente, por los jóvenes que están preparados para asumir estos retos. Vota por quien quiera hacer la diferencia. Vota por mí. Yo estaré en la casilla... Número 3 del Partido Reformista Social Cristiano eh, en la posición 3. Pero también saldré en la Fuerza del Pueblo, en, en el BIS, en el PQDC y en el PUM. Por mí es fácil, por mí es fácil. Ustedes saben... Y el más jovencito de la carita, de que usted vea la carita el más, más joven. El más joven y el más y preparado y el, y, y el mejor candidato. Sí. Lo demostré aquí en, el de, en los debates. La gente lo vio. Están guadaos, ¿Te lo vio? Aquí, aquí, y aquí, Y fue aquí en Telenor. Lo demostré. Están guardados ahí lo, sí, lo sí, videos. Sí sí, sí, sí, sí. Joan, mil gracias. Iba. Gracias a ti, gracias a ti. Y, San Francisco, ya ustedes saben. Ya ustedes saben, Joan Fernando, un, un joven que quiere ser diputado. Así que los jóvenes que dicen que no estamos haciendo nada, los jóvenes están empoderando. Tenemos que pasar de la, de la crítica <ríe> a la acción. A la acción. le quiero mandarle un saludo a personas que están viendo. Dios mío, hoy, hoy. Hoy todo el mundo. On fire. On fire. Quiero mandar un saludo a Madeline que está viendo el programa, esperando la entrevista de Andrés Parra. Y estamos y un saludo también a Samuel. Samuel, que es mío, amigo mío y amigo de mi esposa. Así que nada, vamos. A una pausa y cuando saludo eh, Ese saludo de la esposa fue como para que ya sepa que tú te guíe. No, no, porque hay que hacerle saludo. Porque usted sabe que. ¿Por qué soy? Me dicen, recuerde que yo soy amigo fulana. Ah, <risa> son amigos ya, míos. Ya, ya, y ya, son ya. mis amigos. Oh, así por que, si acaso. No, no, te sabes. Está poniendo la Hay que cuidar. <risa> Vamos a una pausa. Y cuando retornemos, todo lo que todo el mundo está esperando. La entrevista del actor Andrés Parra. Ya ustedes